Hola, soy Hugo Mena, soy Gualecho, o sea de Gualeguay, soy músico, eh, soy productor, soy docente de música, trabajo en Islas, Telebicuí, hace veintipico de años ya, este, y también formo parte de Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación, este, y hoy me encuentro en, en este ciclo eh, llamado Contenidos en Red. Este es el séptimo episodio, una propuesta del Consejo Nacional de Educación, con la idea de, de fomentar un encuentro, eh, cordial una charla con, con músicos, en este caso, con un referente de la cultura entre riana Gualeya entre Riana y bueno, y Argentina también. Me refiero al Juanpi Francisco. Y ahora Juanpi. Buen día, querido. Un gustazo saludarte. Y, y feliz por esta invitación. Realmente me parece muy interesante que la educación y la cultura vayan de la mano. Para mí es algo fundamental. Y bueno, así que muy contento de poder participar de esta charla y más aún con vos que nos conocemos un poquito. Nos conocemos desde, desde hace mucho tiempo, Juanpi. Hemos tocado muchísimas veces juntos. Este, eh, bueno, quiero contarles. Eh, ya sabemos, pero quiero contarle a, a toda la, la audiencia un poquito de, de tu historia musical, Juanpi, de tu biografía. ¿Te parece? Pero sí, querido. Un vos placer. Quieras, si me, me gustaría. Yo empiezo a leer y cuando vos creas conveniente, paramos ahí y hablas un poquito porque es riquísima tu. Tu historia musical y bueno yo extraje algunas partes y bueno este si crees que falta alguna parte también la podés mencionar bueno empiezo Juan Pi Juan Pablo Francisco el Juan Pi sí. Musco cual es yo compositor y productor entrerriano. es integrante de la Bomba de Tiempo de Vímini mi, mi, Aurbán la, la Orquesta de Música Popular de La UBA, y nació en Queco también es músico freelance, graba, realiza show en, con distintos artistas en distintas partes del país y fuera también. Este, grabó con artistas tales como Diego Torres, Abel Pintos, Emanuel Oliver, El Duque, Adriana Varela, David Lebond, eh, Jairo, Mimi, Maura, Kevin Johansen, Bruno. Es una enormidad, Juan Pieto. Sí, Hago sí. un punto ahí, contame un poquito esto. Hiciste un buen punto porque a mí me encanta, si hay algo que he aprendido a disfrutar, eh, a, a grabar, que está bueno comentarle al público y a toda la gente que nos está escuchando ahora, que tocar en vivo es una cosa y grabar sí. es otra cosa muy sí, distinta. Claro. meterse en un estudio de grabación, claro. pensar el sonido, muy detallado para cada canción, eh, para cada artista también, o, pa, o para cada tema en especial. Así que la verdad, para mí es un alegrón. Y mira la, la vida, los contactos, las cosas que uno ha ido haciendo, me han viste llevado de un lugar para otro, y he tenido sí la suerte de que con Abel Pinto grabé tres discos, después con Diego Torres, bueno David Lebón, unas cosas también muy interesantes que son unos temas de Spinetta en su uno de sus últimos discos. Bueno, con Jairo grabamos unas cosas con la Orquesta de la Uva, Bueno, con bueno, después con artistas un montón, muchos artistas como más de ahora, llamémosle en un sentido, y venir bueno, lindo, lindo son todas experiencias que a mí me encantan y enriquecen un montón lo que, la, lo que uno sigue haciendo, ¿no? Te llevo, Juanpi, te llevo a, a la escuela primaria, vamos atrás, a los 7, sí, 8, ¿qué era la música para Juanpi Francisconi en aquellos años? ¿Quién era? ¿Qué lugar ocupaba? ¿Cómo estaba presente? ¿O no estaba? ¿Qué era? ¡Contanos! Qué, qué bueno, qué, qué lindo arrancar por ahí, me gusta tener eso, esos recuerdos. Mira, te cuento una que, que nunca he hablado mucho de esto, porque la verdad que no, no se ha dado la situación. Yo tenía tipo 8 años y cantaba en festivales folclóricos y me acompañaba un señor guitarrista que era de Medrano de apellido, hoy no recuerdo el nombre, creo que falleció. y he Dime, en... eh, ya, ya, ya me recuerdo el nombre, eh, ya, ya me voy a recordar el nombre, eh, amigo mío, sí, sí, sí. No, eh, me, eh, no me sale el nombre. Eh, pero dale, Nosotros lo conocíamos como Medrano. Eh, un señor que ahora tendría, y no sé, mínimo 70, 70 años, capaz un poco sí, menos, sí, sí, sí. un poquito Ay. menos. ¡Alfredo Medrano, Alfredo Medrano! Sí, bueno, y muy macanudo él me acompañaba y hice toda esa movida, estudié un poquito de guitarra en su momento pero después fue como que algo se me diluyó, se fue, no, no, no, no sentí más eso y al tiempo, ya como a los 10, 11 años, obviamente que estando acá en Gualeguay eh, en tierra entre entrerriana, el carnaval es fuerte Claro. Y siempre con mis, con mis vecinos, compañeros de escuela y todo, armábamos los tarros de dulce de batata o de oh. leche, y te armabas ahí la pequeña compasa de, de, de bar con las chicas que bailaban, y si podíamos enganchar una pluma en el carnaval el fin de semana, la podías ahí. guardártela y hacías como una y bueno, nada, todos todo son los recuerdos que cuando tengo, de cuando era chico, que están más relacionados a la calle, a la calle, a mi vida cotidiana, más que a la escuela en sí como institución. Tengo más recuerdos de mi primera música de la, de la calle, te voy, a, te voy a decir. Eso es, es real desde ese lugar. Sí, un puntito acá. Me acuerdo que una vuelta me dijiste, este, armá un festival en una escuelita de Isla, Hugo pero viene adentro de la isla y yo voy a tocar, y no quiero, no quiero plata, quiero esa claro. satisfacción de, de llegar a ese lugar y estar con esa gente y compartir el momento tan, tan lindo con la música. Eso siempre me acuerdo como me acuerdo la anécdota este, cuando estabas tocando Pedro Canoero con Teresa Parodi y la emoción te pudo y te acordaste de tu familia, de tu Gualeguay, del Chamamé, de sinos. Eh, dónde podemos escuchar la canción, dónde la podemos encontrar, porque hay una cantidad de profes que están viendo este, este programa, y de, de alumnos también, y este, les gustaría oír la canción. Le puede en, en, se puede encontrar en YouTube, se puede, como Abrazo de Agua. Y, y también en Spotify, que está dentro de, de, del Spotify de, de, de En Boca de Todos Músicos, que es la productora, En Boca de Todos Música. Claro. Y ahora también y la linda noticia es que del Consejo General de Educación lanzaron actividades claro. con el tema, que de hecho... Eh, ya hay un link ahí con todas las, las actividades que posiblemente se pueda postear acá cuando lancemos todo el, el programa, eh, y la verdad que están re buenas las actividades, las estuvimos desarrollando ahí con la gente del consejo, con el área artística, y la verdad que hay cosas muy interesantes como para, insisto, como para que la gurizada pueda escuchar música que tiene sonoridad entrerriana es en una canción, como dice Kevin Johansen degenerada es como claro. no género pero cuando vos lo escuchás suena Entre Ríos eso es lo que a mí me deja tranquilo de que realmente va para ese lado sí, y la letra tiene todo un abanico de lo que es Entre Ríos ¿Qué crees que se debería hacer para fomentar en la escuela un poco más el acercamiento entre el alumno la música, eh, bueno, la cultura en general. Bueno, mira, está buenísimo que, que podamos hablar de eso, porque es un área que a mí me recontra, interesa, y con muchos amigos que, que tengo del área, más que nada musical, pero también que le interesa la educación, y que son profes y demás, hemos charlado. Y me sucede lo siguiente, para mí es, sería muy interesante Interesante que no solamente en el área musical, ¿eh? en todas las áreas artísticas podamos transmitirle a la, a la gurizada, chicas, chicos, como en principio el amor por la música y, y, o cualquier área de, del arte. Creo que es una charla que nos, nos debemos tanto la sociedad en general, con todos los actores participantes de, de, de, de esto que estamos hablando, porque, nada, me, me parece que eh, no le estamos dando la importancia, me parece, sí. no en todos los casos, no en todos los casos no, esto no es genérico, como en, todo, como en cualquier rubro que hay personas que le dedica la vida, hay otra gente que no tanto, pero me parece que tendría que ser... Eh, más amplio desde la currícula que se arma y demás, creo que se le tendría que dejar de pensar, y eso que ha mejorado mucho, porque cuando éramos chicos la hora de música era la hora para salir a joder. ¿Te entiende? Claro. Eh, claro. En plástica, algo similar. Bueno, pasados los años, eso mejoró un montón. Eso ha mejorado un montón. Pero sigo pensando que a la Ulizada. Hay que atraerla de otra manera, hay que tratar de incentivarlo con música folclórica de raíz, pero también traerla para estos lados y ver cómo se puede unir esto con esto y en el claro. medio generar un contenido. Para mí, abrazo de agua es eso es. justamente, es esto con esto y se y se pueden pegar claro, y se pueden trabajar. ¿Donde está, con, radio doble, con eso. ¿Dónde está Claro. Sí, sí. y creo que eso es una realidad y creo que es muy importante ir para esos lugares, mirá Hugo, que me interesa mucho decirte esto y que siempre lo, lo, lo, lo transmito en algunas notas cuando se puede poner uno más filosófico no, inter, no, no, me interesa, no me interesa que un alumno se transforme en músico, no me interesa ni nos debería interesar que un alumno se transforme en, en pintor, en absoluto. Yo cuando doy clase no me interesa que nadie se transforme en músico. Lo que me interesa es que la música, la pintura, la literatura, te abra un poquito más la cabeza, un poquito más el corazón, y la, y la carrera que vos elijas, un poquito más ortodoxa, medicina, eh, que te vayas a arquitectura, que te vayas a, a, a donde quieras, pero que te permita ser y analizar las cosas de, un poquito, de una forma un poquito más, más blanda, que te permita tener empatía con lo que sucede en la, en la realidad. Me parece que la enseñanza de las artes tendría que ir para ese lado, para la forma de, de ablandar un poquito el corazón y el, y el pensamiento de, la, de las personas. Creo que ahí está la clave de la enseñanza, no que te transformes en pintor ni, ni en músico. Para mí, eh, lo menos interesante es que alguien salga músico. Si sale, está buenísimo, obvio, eh, está descartado. ¿no? Pero va, va, va por otro lado el, el asunto de la educación formal, para mi gusto, va por otro, eh, tendría que ir por otro carril. Eh, este, antes de hacerte una pregunta, viste que siempre, eh, eh, bueno, vos que das clase, eh, al principio siempre tenemos como un referente. Después, cuando uno está frente al aula, también pasa a ser un referente. Los gurises te ven, este, este ven como músico, como eh, quizás vos no bueno, te das ni cuenta y estás generando, estás produciéndole algo hermoso, que seguramente a vos te lo produjeron muchísimos profes, a mí también. Te cuento una cosa que me pasó este, para hacer en la Escuela 4 de Arroyo Brazo Largo, en Isla de Bihui, este, yo cuando bueno, daba clase los martes, eh, había un alumno, eh, Fabricio Enrique, que eh, en la escuela primaria hablo, ¿no? hoy ya 28 años, y hace poquito me contó una cosa que, que me, encanta ti, me encanta contarte a vos porque yo sé que nos va a disparar para cualquier lado de nosotros. Me dijo que cuando él era muy tímido, yo como profe de música nunca me di cuenta que él le apasionaba. ¿viste? Entre, qué sé yo, 20 gurises y en ese contexto de las escuelas, que están los de primer grado, segundo, tercero, vos tenés escuela junta. Podés identificar, ¿viste? El gusto de este o, cual. o... Bueno, la cuestión que dice que cuando el profe Hugo sonaba la campana, que ya son módulos de una hora, digamos, sonaba la campana, y creo... Él esperaba, miraba que no vieran no, no, no, no esté mirando nadie, y se acercaba a la guitarra porque ahí de, esa, de ese instrumento salía más... más magia. Fabrizio, hoy es, tiene como 28 años, y canta, pero quería llegar a esto. Dice que él se acercaba a la guitarra y tocaba la cuarta cuerda porque era la que más magia... De, de, de, más, Salía más viste. Y yo, este, y claro sin, querer, que... sin querer, fui ese docente que me gustaría que vos me cuentes, y seguramente tuviste muchísimos, que me cuentes de uno de ellos. Sí, sí, sí. Lo que contás es, pero de una... Creo que ejemplifica perfectamente lo que te digo por más que ese chico hoy se dedique o no a la música de una manera profesional o como medio de vida, vos a esa persona le cambiaste la vida. Entonces creo como desde la música y la en relación a la educación, o el arte en sí relacionado a la educación, la veo desde ese lugar, desde el lugar que te permite florecer para otros lugares que en tu casa nunca habías visto, ni quizás muchos chicos no tendrían la posibilidad, ¿me entendés? Porque si no tenés el ámbito donde puedas ver o consumir arte, eh, eh, no hay forma de que vos puedas llegar. Así que ejemplificaste perfecto lo que estaba diciendo. Y, y a mí tengo varios profes, dos muy importantes, uno es Horacio López, que es un legendario profesor y maestro de música, más relacionado a la parte de la percusión que hace muchos trabajos corporales, cosa que yo hoy me he volcado un montón a que mis clases arrancan todas con desarrollos corporales porque creo que la música primero está adentro del cuerpo y después se manifiesta en un instrumento. Es decir, ah, claro. eh, siento que es mucho más complejo desarrollar este ritmo y este sentido musical interno, es mucho más complejo que tocar un instrumento. Tocar un instrumento claro. hasta te puedo llegar a decir que si le pones un par de horas los instrumentos generalmente terminás tocando un poquito mejor, un poquito peor pero la musicalidad como conceptualmente dentro de, del cuerpo de uno creo que se trabaja desde un lugar eh, paralelo cosa que también se podría hacer en las escuelas porque tiene una relación muy íntima entre el cuerpo y el intelecto pero Tremendamente es un laburo, pero muy sofisticado. Che, Juanpi, además bueno, vos, además de ser músico, productor, sos también tallerista. ¿Qué importancia crees que tiene la música eh, dentro de la educación, tanto formal como informal? Y, y para mí es, como, como te decía piensa eh, esa cuestión de, de liberar, de, de generar nuevos, nuevos mundos, eh, es un disparador. Todas las ramas artísticas son disparadores que permiten a la gurizada volar. A ver, te lo pongo en un ejemplo eh, comparando con otras materias. ¿Para qué se da matemática en la escuela? Que uno piensa, y si yo no lo voy a necesitar, que dice uno porque lo dice, ¿no? Cuando es chico. Y, y la matemática, más allá eh, que después te sirva para sacar una cuenta o hacer un cálculo de algo, también la matemática se utiliza como medio de razonamiento. Si uno claro, lo escucha a Adrián claro, claro. Paenza, gran referente Paenza, que realmente te cuenta cuentos e historias de lo que es la matemática y te hace comprender cosas increíbles de realmente la acuerdo de la rama científica, bueno, eh, está para eso, para razonar y para aprender a entender y a pensar ciertas cosas de una manera que quizás uno no la tiene de fábrica, llamémosle. Bueno, para mí las ramas artísticas hacen lo mismo, pero te permiten desarrollar la empatía el corazoncito y, y, la, y la cabeza. Entonces desde ahí creo que tiene... Tendría que ser mucho más importante la rama artística dentro de lo que es la, la currícula educativa. No digo que sea fácil, ¿eh? en absoluto. No, no, sí. no digo, no soy tan atrevido como para decir que es soplar y hacer botella. Pero claro. sí que es una charla que, que, que se debe como muy en general y como a reestructurar algunas cositas, obviamente. Sí, Juanpi, vos Vos, este, bueno, has tocado con, eh, bueno, con esa cantidad de música que nombrábamos hoy. Eh, de diferentes géneros totalmente distintos los estilos el público, totalmente distinto es, es, son como el día y la noche un público con otro este, ¿con qué músico con qué género qué género crees que identifican más la mayoría de la, de las generaciones nuevas, digamos, con qué género ¿qué piensas que les gusta más a la gurizada, digamos, hoy en día, de, de lo que hace vos o de la música que, que vos escuchás? Mira qué, qué buena pregunta que hacés porque me voy a lo general. La agulizada hoy hoy, si vos salís a la calle, yo, yo hago estos testeos, mira no me meto en una casa o en otra, pero voy al supermercado, voy a, a una plaza, donde están pasando música. Voy a distintos lugares donde está la mayoría de la gente y te das cuenta que hoy por hoy la guisada está tomada <coughs> profundamente por mucho reggaetón, cumbia, todo esa mano. Digo el gran general, ¿eh? no estoy hablando de extractos puntuales el general. Y digo, qué loco, porque la verdad que se podría escuchar otra música que está tan linda de nuestras raíces, de otra música que por ahí no es tan de raíz, pero que también está interesante para, como para escucharla. Pero, ¿qué es lo que pasa? La cuestión comercial está tan metida adentro de todo claro. lo que es el área cultural, eh, y está tan metida en el imaginario que si pegaba una canción, so famoso, esta gran palabra, esta gran palabra, lo digo peyorativamente, porque yo un poco no me gusta, bastante no me gusta. La cuestión del famoso o famosa, me parece que se pone en la misma bolsa un montón de gente que no tiene nada que ver. Porque una cosa es ser famoso porque saliste en la tele dos veces porque, por cualquier estupidez, y otra cosa es ser un artista, eh, no lo digo por mí, eh, lo digo por otra gente, eh, que ha podido componer una canción, o enriquecer la cultura y la, y la sociedad en general en la que vivimos, digo, viste, son cosas totalmente opuestas, y, y lamentablemente la música y el arte en sí también está muy eh, surcada por todo eso, muy incidida por todo eso, y, y me, da, me da pena porque a, a la Burizada, si vos le mostras un montón de canciones, eh, de otra, de, de otros rubros, yo ayer mismo estaba eh, escuchando con alumnos música colombiana, por ejemplo, folclórica colombiana, que la cumbia colombiana tiene su folclore y es de raíz, y no es como la música que, que escuchamos acá, sino que es otra de raíz, de raíz afro, ¿viste? Y que tiene una riqueza, pero rítmica increíble, y digo, si uno tuviese la suerte o en, o en la radio pusieran esa música todos los días, también me gustaría esa música. claro Entonces, claro, claro. la música nos entra por repetición, que al fin y al cabo, el folclore nuestro entra de esa manera, porque se repite de generación en generación. Hoy te bombardean desde otros lugares, desde los medios y las compañías discográficas y los grandes medios de comunicación claro. terminan haciéndote escuchar lo que ellos quieren. Y yo, la verdad, que no tengo, no reniego de ningún género musical porque para mí, a mí me gusta toda la música, pero absolutamente toda. Pero si me decís, si claro. quiero escuchar reggaetón todo el día con las letras que, que no tienen, que tienen un contenido bastante primario, y digo, sí, te escucho dos o tres para divertirme, de hecho hasta me puedo tocar, poner a tocar y he grabado reggaetón, he grabado con gente muy reconocida de acá de, de Argentina, de todo este nuevo palo de música como son Wos y el Duki, que son dos referentes, pendejo, pero, pero si me da a elegir, digo, qué bueno que uno pudiese escuchar algún, un abanico más amplio, que no sea una cosa, que te den un abanico y vos vas eligiendo, vas eligiendo... Y vas viendo, ¿viste? Eh, pero bueno, eh, son las leyes del mercado sí. y a veces hay que bancarse de eso. Claro. Sí, Juan, me llevaba me lleva a, una, a, una, a una pregunta que, que te quería hacer de hoy primero. ¿Cómo ves la identidad cultural de Entre Ríos en la actualidad? ¿Y crees que hay algún referente? ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, sin duda, sin duda que hay referentes y que la, la realidad mus, eh, musical y artística de Entre Ríos tiene una riqueza muy grande. Yo te puedo nombrar de la gente que uno <coughs> más va conociendo por afinidad y por gustos y cosas. Para mí el, el negro Aguirre, eh, músico que vos también conocés, eh, sí, sí, sí. es el nuevo, el nuevo Linares Cardoso... De, de, nuestra, de nuestro momento, de, nuestro momento de, de, de, de este momento, ¿no? Porque Linare fue un, como un compositor muy rico que presentó como otro tipo de poesía y irrumpió en la escena hace varias décadas atrás y creo que el negro Aguirre tiene esa misma irrupción eh, quizás no con un folclore netamente así de raíz, raíz, raíz pero es como un desarrollo de ese folclore y me gusta un montonazo. Después, eh, te lo puedo nombrar justamente que hemos trabajado juntos, Damián Leme, para mí es eh, un compositor, pero aparte le encanta trabajar y tiene unas composiciones muy lindas y muy diferentes. Entonces, ah. ahí viste ya tenés... Sí, Juan, me ocurre esto entre los... Eh, para los guitarristas es muy difícil eh, tocar bien chacarera, por ejemplo te digo, y tocar bien tango. Tocar bien chamamé y tocar bien milongas, digamos. ¿ves? A mí me ha pasado sí, sí, claro. de tener que grabar con algún tipo, no sé yo, eh, Juan Simón Oliveira de acá de Galarza, que eh, él no estudió en ningún lado, este, el, el guitarrero de, de, de, como se decía antes, de boliche, digamos, la y fui a grabar con él y me puse a tocar milonga y él tocaba con dos dedos si no se toca con toda la mano viste y entonces me pongo a tocar con él y no pude tocar yo ¿viste? Y, y él sabía dos acordes viste ese swing que le dan los guitarristas eh, a cada estilo sucede lo mismo en la percusión hay percusionistas que vos así este toca llámame como nadie, pero este, quizás no es tan este, bueno en determinado género o un estilo. ¿Pasa eso también con la percusión, no es cierto? Sí, señor. Sí, sí. Perfecto lo que preguntás, porque hasta hace muy poco tiempo, de hecho, percusionistas profesionales, profesionales eh, que más que nada varios residen en Buenos Aires, de los que graban discos y todo... Varios conocidos amigos, por eso puedo hablar con, con propiedad, eh, te, te decían, Juanpi, ¿y el chamamé para qué lado va? Porque mucha claro. gente cree, mucha gente cree que el chamamé es como la chacarera: Ch un, un, dos, tres, claro. un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, que sería la chacarera. Eh, y es justamente todo lo inverso. Entonces, siempre hubo una gran confusión y he escuchado millones de veces, por ejemplo en Buenos Aires, acompañar Chamamé como si fuera Chacarera. Claro, Entonces, claro, claro, claro. Pero eso, eso por suerte, gracias. A varios artífices, como son el Chango Espacio, con, con su percusionista, el Chacho Ruiz iñazú después los hermanos Núñez, el mismo Tarragó, eh, no, varios que utilizan eh, percusionistas que tocan bien y con propiedad el Cachito Bernal, otro legendario músico de Misiones que toca con, con Barbosa. Bueno, gracias a ellos se ha podido. Eh, desentramar un poquito y, y llegó un poquito más la música litónea a, a, a Buenos Aires y también a, a, a ciertos músicos profesionales que entendieron que la música litoral tenía otros acentos, otro swing diferente a la música del norte, del nor, eh, de la parte santiagueña, tucumana, jujeña, ¿Me entendés? Como que realmente es distinto. Che, sí, Juanpi. Ahora se tiene, a ver, en algún momento a la, al, al folclore eh, se lo tenía que usar como menospreciaba, por ejemplo, decía, no, de este toca jazz, viste, chamame. Sí, no me ocupo, porque sí, es como, es simple, es, es, es común, es muy básico. Sucede eso ahí con el, en el nivel que vos te manejás, como que se menosprecia, ¿sabe? O, o, o se lo respeta. Sí, sí, querido, no, no, no, es tremendamente y tú, respetado. Y es buenísimo que lo, y, lo aclaremos, y de, ¿viste? Y, y de hecho todo el mundo te pregunta cosas, y eso que yo no soy como el más idóneo para hablar de ciertas cosas, pero siempre le nombro músico, le nombro eh, artista, como para escuchar, eh, y no, no, so, hoy por hoy creo que mucha gente eh, el público en general, ¿eh? pero el músico, el tocador, entendió que todos los folclores, todos los folclores de, de cada país, el folclore de Uruguay, el folclore nuestro, el de Chile, el brasilero, que otra palabra que a veces se enseña mal y se utiliza mal, porque la gurizada, te digo por las clases, cree que folclore es un estilo de música de Argentina. No, no, nada más alejado de la realidad. Folclore hay, por empezar, en todos los países del mundo. Cada país tiene claro. su folclore. Y el folclore argentino no es solamente eh, una chacarera claro. o, o, o, o la milonga. El tango también es folclore, por más claro. que siempre se lo ha querido separar por una cuestión también netamente comercial, separarlo sí, bueno, del folclore nuestro. ¿Qué cantidad de para ritmo vender. tiene nuestro país, no? ¿Qué cantidad? ¿Eh? Pero. Este, ¿Y, pero y no todo... sé si vos que andado afuera, si en todos los. Este, si en otros países también tiene la diversidad de ritmos que tiene el nuestro. Nuestro folclore es, es, es ampísimo, son muchísimos sí. los ritmos pato, escondido, samba, cueca, tonada, chamarrita, rágido, doble, millones. No, no, hay montones de estilos, pero por suerte, obviamente, en todos los países, te diría, Hugo, es de esa manera, eh, Mira, Brasil mismo que tenía la posibilidad de ir varias veces, es como que levantás una baldosa, por decirlo así, mal y pronto, y te encontrás un estilo, un género musical, es increíble, increíble también. Y nuestro país, como es largo, como es largo y ancho, eh, tenés, de, como que, que si, si, obede, si el, el folclore obede, obedece a tu tipo de región geográfica y demás y, y, y la gente que ha, ha, ha pasado por ahí y que sigue pasando y que llega a vivir claramente nuestro país es muy diverso, por ahí Chile un, un poquito más acotado, Paraguay más acotado, Uruguay, pero después Argentina, Colombia eh, Brasil, son países pero riquísimos, Perú mismo, una riqueza de información, de, de influencias de todos lados, increíble. Pero volviendo a lo que hablábamos, eh, sí, eh, hoy por hoy la gente entendió que todos los estilos musicales son, eh, tienen el mismo respeto y el chamamé eh, ha subido el nivel tremendamente y... Como en su momento, Cosquín fue quien hizo que suba el nivel de todo lo que es la música santiagueña, tucumana, salteña. Ah. Eh, también y el festival de Chamamé, que se hace en Corrientes, hoy por hoy, le dio la visibilidad a la música del litoral, a todo el, el gran público y todo el mundo sabe que para tocar Chamamé o música del litoral hay que tocar. No, no es que te vas a poner a rasguear así nomás y te sale un chamamé. Claro. Hay que tocar de verdad. Claro. Che, qué linda, Carla Juanpi, este La verdad que este, hasta me, creo que soy un periodista. <risa> che, yo te, yo te, te agradezco que me, hayas, este, que, que me hayas compartido este momento tan lindo a mí y a todos los que lo van a ver a este espacio. Este, bueno, nombre de contenidos en red, bueno, de todos los profes que van a ver esto, de todos los gurises, seguramente hay muchísimos jurises que, que ya te conocían y que ahora te conocieron un poquito más, este, te decimos, bueno, te, te cuento que en Radio Arte, que nosotros estamos pasando este, las, las canciones tuyas muchas veces, hay una cantidad de enganchas que me piden, inclusive por mensaje de WhatsApp, los temas, y bueno, y ahora te vieron, y bueno, nombre de esos gurises, y el nombre mío, y todas chicas que, que conforman este, este proyecto hermoso, te decimos muchísimas gracias y este, a tu disposición. Y es un orgullo para, para mí, como Gualello, para todos los entrerrianos y para todos los argentinos, contar con un Juanpi Francisco. Eh, hermano, no, yo en principio agradecerte a vos que siempre has tenido palabras generosas conmigo y siempre que nos ponemos a charlar eh, por teléfono, por Whatsapp, siempre tenemos audios interminables que compartimos cosas, que hemos tenido la suerte de encontrarnos muchas veces por distintas partes, compartiendo con distintos artistas y demás.